MÁS PODEROSO Ahora mismo voy a usar mi técnica legendaria y mi Kirby va a comer a tu Pikachu. El mío te hacha tremendo impatrueno y, y te va a derrotar de un solo golpe. ¡No, ¡Oh, la que de conejo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? sí! ¿What? Eh, eh, ¿No, no, Wattapaz, no, no, no, no. no. no, no, no, no. Chicos, chicos, chicos, se tiraron de que colocaron un nuevo laboratorio aquí en el pueblo. Uh, ¿qué uh, ¿qué o es? sea que un científico lo en el pueblo si sí, sí, hay un científico loco. Me dijeron que era un perro ahí súper raro, pero da buenas pociones. ¿Qué tal si le decimos que nos dé súper fuerza? Alto ahí, ranitas. Antes de continuar con el video, te invito a que te descargues Pro Z, Si no sabes de qué se trata, te explico. Proyecet es una red social móvil donde puedes encontrar amigos de todo el mundo. Con solo tocar el botón match, ya puedes empezar a conocer personas. En la app puedes utilizar el chat de voz para hablar con tus amigos. También hay mucho chat de roleplay donde puedes hacer grandes historias. Pero esto no es todo. Puedes ver videos acompañados... Con tus amigos por medio de la sala de cine Y puedes unirte a los círculos Que son grupos de diversos gustos Y charlar sobre tu anime favorito cantantes favoritos, entre otras cosas De verdad, ralita, no puedes perderte esta grandiosa Muy bien, está mi código, Que es Capley Z Y disfruta de Capley hola, Y, ¿y no, estaríamos no, no, no. mamados, loco Fanita, ¿Claro? yo quiero el poder De volar de volar, pues vamos a, vamos allá y le contactamos así podemos tener esos poderes Vamos, vamos, vamos <risa> ¡Lalala, ¡Lalala, oh! la, la, la, la. <risa> Me dijeron que estaba aquí cerca Nuevos superpoderes, entonces ahora jugaremos a los, a los superhéroes Claro <risa> Yo seré Hulk y tú serás la mujer maravilla. Bruno, <risa> imagínate ¿Eh? ser invisible e invitarte a baños, lo que estaría muy cool <risa> eh, eh, eh, asqueroso, <risa> tampoco a eso, eh <risa> Ok, pasamos aquí Buenas. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! Oh, ¡Nueva rata del laboratorio! Ah, perdón, ¿Eh? este, nuevos invitados Tú eres el científico que ha llegado aquí al pueblo ¡Exacto! Soy el científico que puedo convertirlo su deseo más deseado Mira, a este lo puedo hacer más bonito, a este más mamado y a este pues no tiene remedio Entonces, <risa> yo <risa> <¿Hola>? ¡Puedo! <risa> ¡Pues mira Betofi queremos tener super fuerza! ¡Queremos volar y, y queremos belleza! invisible! Quiesa. <risa> no, he Ay, no le des el superpoder se quiere sí, curar en los baños no no, no no <risas> <risa> Ok, no le voy a dar Venga, mira, sígame, sígame De hecho, acabo de hacer unas botellas uh. De experiencia super Necesito que las experimenten ustedes porque yo no quiero arriesgarme sí, ¿sí? Sí, peor, De hecho, jame. mi asistente pues, Hola. Está aquí mi asistente Javier Hubo un problemita y se quedó atorado ahí Javier, ¿Cómo? sí, mira, mira Tranquilo, tranquilo, sí. tranquilo, a ustedes no les va a pasar esto Porque ahora sí lo hice muy bien me sí, Pero, bien, ¿sí? pero, pero, esta es tu oficina? ¿Y porque aquí tienes un jacuzzi Y una pizarra? No, no, aquí olivo! es el agua que uso para experimentar Miren, de hecho, estas son las primeras Pociones que acabo de hacer Esta a poción ver. te va a hacer mamadísimo ¿Quién a quiere ver, ser dame? mamadísimo? Oh, yo quiero ser mamadísimo Mira, Mira, mira, mira una no para así? cada uno. Ah, antes que se la tomen, no me hago responsable de algunos efectos que pueda hacerles. Ah, ¡Espera, usted... espera, chicos! ¿Es recomendable tomar una poción de un extraño? O sea, eh, no lo no sé, pero aquí dice poción prueba ¿eh? o sea que somos sujetos de prueba. Exacto, es plana. Hola. entonces, ustedes tranquilos, hola, por lo único efecto puede yo, ser que yo, se vuelvan hola. flaquitos, pero no pasa nada Bueno, mal. panita, ¿Okay? como decía mi, mi, mi amigo el Bad Burial que tiene deja miedo a morir, que lo rasca ¡Qué pedo, ¿dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es esto? Amigo... ¿Dónde, ¿Dónde estamos? Oye, ¿Dónde? Eh, ¿nos acabas lugar? de transportar la poción hasta este mundo? Sí, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron tus píxeles, papu? Amigo, me veo full HD 4K De verdad, y mira, este... Esto, ¿esto es Minecraft, ¿qué? Bueno, esto... Oh, se ve muy bonito muy, No serán sí. superpoderes, pero todo se ve uh. muy, muy bonito Sí, sí, a ver, yo creo que esto es una prueba de la poción Tenemos que superar este reto para volver a nuestra casita que... ¿Qué? ¿O sea que después de esto lograríamos completar el reto y tener superpoderes? Ah, pues supongo, eso es un suponer, pero vamos oh. a intentarlo, ¿no? ¡Vámonos! Vale, vale, vale, vale A vale, ver, uh -huh. tenga mucho cuidado, papus, con pasar esto ¡Uy, mira! Es verdad, que... el agua puede ser dañina Hay solamente una manera de comprobarlo, así que vámonos, ¿Vámonos? ¡No, Rami! ¡No! ¡Rabino! ¡Rabino! Sabemos nadar Vale, vale, venga, venga chicos, aquí hay que tener equilibrio Suavecito por acá Hay que tener agallas, solamente así podremos Conseguir los superpoderes Exactamente, ven, vamos Vamos por acá, ok uh, uh, vamos, oh, mira, uh. aquí hay alguien que nos está guiando Pero da igual, aquí hay bloque falso Pero ¿cuál es el falso? A ver, se ve ¿De claramente ¡Pingunos! ¡Pero sí que se ve claramente! Pero, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero sí. es que yo estaba intentando utilizar psicología inversa Tal oh. vez el malo era bueno y el bueno era malo Oh, por Dios, pero es que se ve que está ahí difuminado uno y el otro está real Cuidado con ¿Ah, ¿sí? las lavas, ¿Ah? vámonos ah, Amigo, te juro que los veía igual, pero bueno Vale, continuemos, tío ¿sí? Estos que se ven cuadraditos, pero son potentes. ¡Ah! ¡Cuidado, amigo! Estos retos están siendo muy complicados Sí, sí, aquí otro equilibrio más suavecito ¡Vamos, ¿vale? vamos! Estamos, ¿Vale? ¡Estamos cada vez más cerca de la meta, amigo! ¡Sí, hay algo feo! A ver, uh, si ve el un poquitito Se ve un poquitito rojo, <risa> pero lo veo un, un equipo de superhéroes siempre tiene que tener al fortachón, al, al guapo y, y, bueno, al feo ¿Vale? <risa> Creo que ya sabemos ¿Vale? quién es el feo Ok, papo, ¿Vale? aquí, aquí tenemos que... Ver cuál es el camino correcto? Yo por instinto iría que amarillo ¿Ah, sí? ¿Pero ah, ¿Qué? qué? Ok, ahora usted. Este super el superpoder es ser superadivino no no no, okay. no, no, no, no, no, dale tú, dale tú ¡No, mira, es el rojo, loco, el, el rojo. rojo! ¡Ah, el rojo. A ver, si siempre por amarillo. la izquierda ¿Qué? <ríe> ¡Siempre por <ríe> la izquierda, papu! ¡Loco, qué asco el superadivino este! ¡Vamos, vamos! Derecha, ¡Pues ahora a la derecha! ¡Vamos! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Tremendísimo! ¡Oh, sí le sabes, sí le Eso. sabes! ¡Ok, dale, dale, Rabito! ¡Llega, aquí está la meta! Vale, solo, solo nos falta pasarnos estos tronquitos de aquí ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Vamos, Okay. ok, ok! ¡Vale, papus! ¡Tenemos que cruzar uh -huh. este medio portal de acá! ¡Vamos! qué pedo? ¿Qué pasó? Ya ¡Hemos vuelto! Ey, pero... ¿Somos somos nosotros? ¿En serio? ¿Somos, sí, ¿Y si yo es... que no soy yo? ¿Ese, ese rabito? ¿Ese rabito era es... no el rabito? Que eh, sí, Alessi Que sí, hemos vuelto Pero hay que, ir, hay que irnos a quejar con ese científico No es verdad No era la Mira, aquí está su lado No vamos a quejarnos ¡Científico! ¡Científico! ¡Científico! Ah, ah, ah. De ¡A este señor! ¡Volvieron, volvieron! ¡Ostras! ¡Señor! ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se marcharon? No lo sé Tú, dinos Tú, tú, tú nos dices una poción toa. chaval mandó se un mundo Los efectos secundarios Aparte era prueba A Entonces tranquilos Tranquilos Pero entonces científicos Danos una esta, poción mira, verdadera si ves, Hasta el colorcito es mejor Y brilla Y no, esta man, es, si es mejor Sí, ¿Eh? sí, sí Mira, esta te va a ayudar eso es te va a ayudar, es verde loco, te va a ayudar para que te vuelvas más guapo y, y, y, y invisible. Uy, me gusta. Amigo, pero esta es otra poción, poción prueba, loco, no sé. dice si tres. Esa te va a ayudar, si no, tranquilo, tranquilo. Lo único que puede pasar es, es hacerte más feo de lo que ya está. Este no rico? recuerda, play los superpoderes lo valen. Bueno, es verdad. Entonces, papus, Júlose hasta al el baño. Fondo. ¿Qué pedo, chicos? ¿Sí? ¿Cuándo ¿Por venimos ¿Por aquí? ¡Ostras, estamos en un auto! ¡Ostras, es eso, el cara de mis sueños! ¡Oh, mira! Ahora sí se ven unos buenos graficazos, ¿eh? ¡Uh, rápido, y ¡Ya no soy ¡Tengo vale, un chicos. impulso de ¿Sí? correr! Ok, chicos, tenemos que hacer lo mismo que la anterior vez Tenemos que completar esta, este reto y pues volver a nuestro mundo ¡Hola! Oye, es el científico! Después del primer experimento, no sé yo si esto vaya a funcionar Mm, yo creo que sí, papu. Oh, así oh, que. Oh, oh. ¡Vamos! ¡Oh, no, no! Cuidado, cuidado, <risa> cuidado, rabito. <risa> que. Así topista. que quieres tener el superpoder primero, eh, ratón. <risa> pues yo lo voy a tener super primero. <risa> pues yo lo voy a tener primero, ¿cómo lo ves? ¡Mira, mira quién está ahí! ¡Ah, ¡Oh, eh, qué Rastellano, pedo es un pero... dragón! ¡Wow! Uh, ¡Mira la boca de no, un dragón, loco! ¡Sí, sí, sí! sí. ¡A ver! ¡Eh! <risa> <risa> <risa> ¡Qué asco! ¡No, no, no! Uh, okay, hay que tener, escuela. hay que tener cuidado de llegar todos juntos para luego quejarnos con el científico. Vale, ay, me estoy mareando. No, okay, no, cuidado. Aquí okay, a ver, tenemos cuánto, cuánto dura esta, esta, este reto. ¿Lo cuesta qué? Carrera? Buena pregunta. Parece um, infinita, loco. Infinito. A lo mejor estamos por la mitad. Uh, o oh, bueno, espero que vayamos por muy, muy poco en la carrera porque este cabrón Sigue delante mío A ver, vámonos ¡Wow! ¿Qué, pedo? No. ¡Qué pedo! ¡Hasta la próxima! Amigo, caí muy mal Vale, yo siento que ya estamos Cerquísima, Papu, cerquísima lo que vas a sentir? En mi coche chocándote, eso vas a sentir. Oh no, papu? Amigo que va por tu trasero, dice A ver, vamos, completemos esto, pero uy no, Alexi, que haces de último, estás muy atrás. ¿Qué tal? Tranquilo, ¿Qué tal? tranquilo, que me tour porque la voy a alcanzar. No, que, que me superó, loco, Claro, papu, porque estoy. ¡Francesco! <risa> ¡Francesco Lentini te llaman porque es muy lento! Pero mira, es el grandioso ¡Ah! número uno ¡Oh, no! ¡Ok, papu! ¡No! Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pedo? ¡No! ¡No! puede ser! ¡Ahí está la, la, la meta! ¡La meta es mía! ¡Quítese! ¡No! Pues, ¡No! Vamos. Pues, no, pues, ¡No! ¡No! Vamos que pasarla juntos! ¡No! Uh -huh. Ay, hemos vuelto! ¿Qué? Pero, ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué what? estoy yo ahí? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy ahí? ¿Y por qué estoy ahí? What what the fuck? What? ¿Qué pasó aquí, loco? Oh, ¡No! Dios, soy, no feo, ¡Soy feo! ¡Soy feo! ¿Qué dices si es una presosura, loco? A ver, ese científico no volvió a mentir. Volvimos a estar en otro, en otro mundo. Y aparte nos cambiaron nuestros cuerpos. ¡Ostras! A amigo, pero veníamos de un mundo súper violento. Sí, nos tuvo que hacer una carrera, pero bueno, da igual. Vamos a ver, vamos a darle, vamos a darle puñ puñitos al, al, al científico. Puñitos. <risa> ¿Le vas a dar Una, paliza, una, una paliza? patada, porque ya no tienes manos. ¡Oígame! ¿Usted, señor? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡What oh, oh, the porque no, estaba arreglando las luces, estaba arreglando las luces. Okay. ¿qué es? usted nos hizo esto, nos cambió a usted de cuerpo. Soy Yo horrible. Se la, se la, ¿Este es a leche No, ¿este es Capley? Pero, no, soy ¡No, nos cambiaron de y cuerpo! ¡No, nos cambiamos de cuerpo! ¡Y yo solo me hago pipí, popó, loco! ¡No, no me gusta esta vida! ¡Yo voy a loco, no me gusta! Tranquilo, que yo, su científico maestro Tiene poción perfecta Tiene una poción perfecta para regresar a su cuerpo Confíen en mí, es la última ¿Qué? poción Si no les es funciona esto? Pues ya no puedo solucionarlo Mira, hay cada uno. A ver, a ver, Poción X, poción X, amigo! O sea que ya tuvo que pasar por otras 20 poción pociones para llegar X, a X, loco! Uy, Exacto, no. ¡Ya no es prueba! Ok, vale, voy a confiar en esta poción. A ver, vale, ya la bebimos y espero que sí sea la poción verdadera. Okay, hubo, hubo unos cambios, pero ya regresaron ¿Qué? a su cuerpo. Mírense, ¿qué es, la es la esto? Bebé. ¿What the fuck? ¿Por qué somos Soy mujeres? Minita. Soy una minita. Soy una chica. Dame, danos la poción verdadera. Soy un loco. Que yo les prometí el cuerpo, pero no les dije qué cuerpo. si de, de chico, de... ¡Qué chica. ¡El momento! asesinarlo papu! ¡No, mira papu, no! ¡No, no, no! ¡No, no, fool, nada nada no! ¡No, nada nada nada sedo, nada, Mal, no! Nada, nada, noten, ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No,